la congelación del billete del autobús, que depende exclusivamente del Gobierno, es competencia exclusiva del Gobierno y que nosotros, cuando estuvimos gobernando cuatro años, estuvo cuatro años congelado. Jamás una corporación ha mantenido durante sus cuatro años el precio del billete del autobús congelado. Demostramos que es posible no cargar sobre las espaldas de los zaragozanos, de la gente más humilde de, de esta ciudad, de la gente trabajadora, que es la que coge el autobús y el transporte urbano. Eh, esperemos que este Gobierno, este año, no tenga a mal cargar sobre la espalda de los usuarios del autobús y del transporte urbano eh, la situación económica. Por lo tanto, solicitamos y lo haremos en forma de moción. Por lo tanto, se tendrán que pronunciar y votar eh, sobre la congelación del precio del billete del autobús.